Hey guys, hey guys. Eh, ya está empezando a escurecer más tarde. Estás sintiendo que el verano va bueno, en serio. Estuve revisando el blog pasado y, y, claro, como que hablé mucho de las metas y los objetivos y, como que básicamente confundía uno otro. A veces decía objetivos metas y a veces le decía la meta a objetivos. Porque igual sí, em lo empecé a pensar y no tengo claro la diferencia entre objetivo y meta. De hecho, suena muy, muy impresivo. pero podría decir que se refiere a lo mismo. A ver qué diferencia un objetivo de una meta. Entre es el blog de 164 y un y comienza la pega. Lo que vi al principio en realidad no pasa nada, en mi hombro nomás que lo tengo como delicado porque... No, nah, tengo una bursitis, Burs, bursitis, hay una bolsa en el hombro que está inflamada, llena de líquido, y eso me hace doler. Hace unos días no podía hacer esto, ahora lo, lo puedo hacer, pero me pareció interesante que bursa, que es el elemento que tengo lesionado, en realidad significa bolsa. entonces bursitis es la inflamación de la bolsa. Me gusta Caleta el, el, la terminología médica porque es súper descriptiva y, eh, y uno puede saber tiro con el nombre que es. Por ejemplo, bursitis es la inflamación de la bursa. pancreatitis es la inflamación del páncreas. Dorsalgia es el dolor a la espalda dorsal. Las palabras eh, encierran mucho significado dentro de ellas. Siento que pocas veces nos tenemos a analizar lo que realmente significan las palabras. Y como les decía, la diferencia entre objetivo, meta, se me hace bien difusa. La definición de estas palabras hablan de metas. Es como metas es un objetivo a cumplir, el objetivo es una... Estaba eh, estado muy confuso. Definición de objetivo. Fin que se quiere alcanzar y al cual se dirige una acción. Lugar al que se dirige algo, especialmente una acción bélica. Lugar o punto en el que termina una carrera. Fin que se dirige algunas acciones o deseos de una persona. Todo muy confuso. ¡Betito! ¡Betito! Hola Betito, está convaleciente el Betito, me operaron Estamos comiendo completo porque estamos celebrando Hace 3 años en entero Llevo 3 años trabajando en entero Guadillo vale. A veces cuando las palabras tienen estas definiciones muy difusas, lo mejor es ir a la etimología de cada una. Medida o límite. También da una connotación de una frontera, de que hay algo más allá después de esa meta. Junta dos conceptos que es enfrentar y lanzar. Hay una relación de, de una confrontación, pero hacia adelante. Pero más allá de la etimología y la chimuchina de que estamos, hemos estado hablando, queda mucho más claro con las preguntas que responden cada este concepto. Entonces, desde lo más particular a lo más general, está primero la meta. ¿Tiene un final determinado? ¿Es conocido? este límite? ¿Esta medida? ¿Cómo vamos a medir nuestro progreso? La meta entonces responde la pregunta ¿el qué? ¿Qué vamos a hacer? Sobre el dormir una hora más, esa es mi meta, dormir una hora más. Esta es ¿Qué voy a hacer? El objetivo es el ¿Para qué? ¿Para qué voy a dormir una hora más? Ser más responsable con mi cuerpo, ese es el objetivo. Algo que no he visto y no he conversado el propósito. El propósito responde a la pregunta el ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo todas estas cosas? Básicamente dormir poco, no cuidar mi salud, gastar la plata que no tengo, el propósito de todos estos videos es ser más responsable conmigo mismo. La diferencia entre meta, objetivo y propósito es la meta es qué voy a hacer, el objetivo para qué lo quiero hacer y el propósito es el por qué. Hay que mucho más claro. Sobre el blog, he estado muy, muy flojo para sacar blogs. Ya no voy a sacar blogs los lunes, los miércoles y los sábados, sino que voy a hacer una prueba entre sacar blogs los sábados y los martes. Voy a probar si es que eso pues funciona, a ver si logro retomar el ritmo y eso me da espacio también para hacer otras cosas. Este blog lo están viendo un sábado y nos estaremos viendo el próximo martes. Este es el episodio, no me acuerdo qué episodio es. Este fue el blog 364 y nos veremos el martes. ¿Cuáles son sus metas? ¿Sus objetivos? ¿Sus propósitos? Déjenlo en los comentarios. ¡Nos vemos! ¡Betito! ¡Betito! ¡Hola, Betito! Está convaleciente el Betito. Me operaron. ¡Ah! ¡Se enojó porque lo está grabando! <risa> <risa>